Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saludo a mi amigo Daniel de su canal de Mexcam, que últimamente he estado hablando de meditación y otras cosas, ya me reclamaron, pero ahora voy a retomar el tema Canadá. Pero bueno, aquí tenemos un invitado, tenemos a Ben López. ¿Cómo estás, Ben? Oye, muy bien, Dani, pues aquí, eh, ya sabes, tus fans reclamándote porque ya no quieres hablar de Canadá, ya nos traes este... Uh... Volando sobre las nubes porque de plano con tanta meditación y, este, y todo eso ya nos traes medio, medio locos, pero pues hay que... Seguimos con el sueño, mira, mira, mira. Tenemos hasta la bandera, mi Dani, de que nos queremos ir a Canadá y tú ya no quieres hablar de Canadá. Pero fíjate, tú tienes un ¿Eh? banderonón de Canadá y yo <risa> mi banderita de México. <risa> Eso no importa, la que importa es la bandera que traemos en el corazón y yo sé que tú tienes seguidores de Colombia, Chile, Perú, Guatemala, de todos los países y esa es la bandera que importa, Danito. La otra pues nada más es para que nos inspiremos a, sí. para, donde, para donde queremos llegar. Oye, este, eh, bueno, primero presentarte. ¿Quién eres? Eh, ¿Dónde eres? Cuéntanos un poco de ti. Ah, mira, yo soy Ben López, este de origen... Eh, pues tengo, estoy algo, algo, algo combinado, ¿verdad? Porque tengo, ya sabes cómo es esta cuestión de, lo, de los abuelitos, de los papás, de que nacen en un lado y crecen por otro lado. Y está medio extraña mi, mi, mis genes, porque tengo una, mi, por parte de mi mamá, es este de descendencia japonesa. Mi abuela materna es una japonesa 100%. Y tengo unos tíos que salieron así de plano, japonesitos, y de hecho de jóvenes le decían que Bruce Lee y todo eso, de, de broma, ¿verdad? Ya sabes cómo es la, la gente de que le da la carriera. rosa. Sí, y, este, y por parte de mi, de, de mi otra eh, abuela, este, son nativas de, de, de América, o sea, lo que son este, de esas personas que todavía no llegaban los güeros y ya, eran, ya, ya estaban aquí, entonces ellos se dedicaron a la minería en, en el área de california y en el área de nuevo méxico y arizona y, este, y posteriormente pues por eso por ese mismo uh, uh, fiebre que había porque pues estamos hablando en la década del de, de oro verdad la fiebre del oro de california pues conocieron a mis abuelos, ya mis abuelos son, son este de origen uh, mesoamericano, que viene siendo uh, mexicanos, ¿verdad? Mejor conocidos como mexicanos. Uh -huh. Y pues yo vine ya creciendo en la cultura, pues básicamente estadounidense, que es aquí, eh, bueno, yo en el estado de Texas y, y este, pues aquí fue donde crecí. Pero tú me dijiste que habías nacido en Tamaulipas, ¿no? Sí, sí, porque el, el estado es de... Es, es, es fronterizo, ¿verdad? Es fronterizo el, sí. el área. Y, este, y realmente pues nacemos y crecemos con una, una cultura este, pues dual de que antes era muy fácil visitar Estados Unidos porque tú simplemente sacabas una mica de... Res... fronteriza fronterizo, ¿no? Sí, no era visa, era una mica. Tú, tú demostrabas que vivías en, en la frontera y pasabas. Pasabas, este, era era muy fácil, ya en el, en el año 2000, pues ya fue cuando se puso un poco más difícil de, de lo que es la, la visa de turista y cosas así. Por lo del terrorismo, ¿no? Del 11 de septiembre. Sí, sí, pues. Implementaron y, claro. la, la visa láser, me parece. Pero no existía, antes, antes hasta la tarjeta de residente era una tarjeta muy, muy simple. Órale. Y bueno, este, ah, pues fíjate que, también, bueno, mis papás son de aquí, de Guadalajara. Yo actualmente soy, vivo en Guadalajara. Ok. Ah, no, mi mamá era de Guadalajara, ya falleció en el 96. Oh. Pero mi papá no nació en Guadalajara, mi papá es de Zacatecas. Ok. Y toda su familia de Zacatecana. Y la mamá de mi mamá, que también ya falleció en el 2009, ella nació mm. en El Paso, Texas. Oh, que Era americana. Pero me contaba que su mamá era bracera. De las primeras braceras en los años 30, eran nacidas en Chile, ¿Cuál otra ciudad? Ciudad Juárez. Y fue de las primeras generaciones que pasó a Estados Unidos como braceros y se casó con un norteamericano y allá nació este, mi abuela. Y me contaba mi abuela que en los años 40, que, que fue su infancia que pasaban en la frontera, en, en las vías del tren caminando. Unos niños cruzaban la frontera fácil. No había migración en los años 30, 40. Yo creo que eso se dio a partir de los 60, 70, ya empezaron a tener más cuidado, pero en aquellos años no había, no había migración prácticamente. No, pues mucha gente, Dani, este, se venía por así que por temporadas y por diversión, porque no era necesario, este, a veces tramitar un, una visa o algo, simplemente se cruzaban caminando, ¿verdad? Y hubo mucho, mucho, um, hubo después mucho conflicto cuando, cuando impusieron eh, por regla el, pas el pasaporte americano porque muchas personas nacieron con parteras uh -huh. y fue, no sé si supiste esa, es, esa etapa de que fue muy difícil de... Um, de que muchas personas comprobaran comprobaran eh, que habían nacido aquí porque nacieron con parteras. Realmente no, no había hospitales en aquellas épocas, ¿verdad? Mm -hmm. ¡Órale, qué bien! Bueno, pues, pues el programa del día de hoy, o no sé si esto le podemos llamar programa o transmisión, sí uh, se tratará de los mitos y realidades de Canadá, porque la, mucha gente me pregunta y me sigue preguntando, oye, ¿cómo le hago para irme? Oye, ¿cómo le hago para irme? Y pues, pues para desengañar a la gente, tampoco quiero desanimarlos, pero tienen que saber la verdad, porque muchos van como, como ciegos, pensando que es el, el cielo Canadá, que es el primer, es primer mundo, pero tampoco es el cielo. Entonces que hay, hay muchos, muchos mitos que hoy quisiera decirle a toda la banda pues que no es así. Y es que desafortunadamente toda esta información o desinformación pasa de boca a boca, de oído a oído, y, y ni siquiera se, se investiga. Y, y hay muchos mitos que están ahí que quisiera desvelarlos el día de hoy. Como el, el primero de los mitos, Dani, ok, bueno, mira, para, ya, ya me introducí y este, fíjate que, que uh, actualmente, pues aprovechando lo que son la, la cuestión de las redes sociales, estoy tratando en, en el canal que yo tengo en Instagram y en YouTube estoy uh, tocando temas como esto mismo de personas que han tenido experiencias viviendo en el extranjero. Sí. Eh, personas que han vivido uh, en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Finlandia, Australia, Europa y Alemania y otros países ¿verdad? desarrollados. No, Me encargo solamente. de entrevistar a personas de, de origen hispano, latino, centro, suramericano. Y aparte, eh, también estoy apoyando en compartir información de ofertas de empleo a, a Canadá principalmente. Uh -huh. Y este, así es como yo estoy involucrado en el tema de Canadá. Sí. Este ya a mediano corto plazo, pues espero también eh, estar viviendo, verdad, de, de, de alguna forma o haciendo negocios en el área de Canadá. Ahora mencionas de que las personas se van con unas expectativas eh, un poco equivocadas, Dani. ¿Cuál sería la primera que tú crees? ¿La cultura, el idioma, el lenguaje, las costumbres? ¿O cuál sería la primera de ellas? Mira, yo creo que todo parte de. Porque yo quería irme a Canadá desde el año 2008, 2009. Sí. Y se dio como que el gran boom de que en esos años había mucha chamba en Canadá. Mucha, mucha. Tanto así... Todavía. Bueno, sí. Pero me refiero que había muchas agencias en México, en toda la República Mexicana, oh. para trabajar en Canadá. Yo fui a varias, pero hubo mucho fraude también en aquellos sí. años. Y entonces eh, fui a varias y en una sí me, sí me fraudulearon, o cómo podemos decirles. Bueno, tú sabes que en mi canal soy muy, soy muy informal, a mí me vale madre. Entonces ahí, ahí, ahí, en, ahí sí me chingaron. Es la única forma que tengo de expresarme. Pero si a otras personas les molesta mi tono de hablar, pues ni modo, pues así soy yo. Este, en, esa, en esa agencia me cobraron dos mil pesos por llenar la solicitud en inglés y supuestamente mandarla a este, a, a reclutador, y que todo eso era mentira, nada, es ¿cierto? Y mucha gente fue víctima de eso. Y recuerdo que en aquellos años la Embajada de Canadá en Ciudad de México eh, puso una alerta, inclusive en televisión hubo, en noticieros, advirtiendo sí. de que tengan mucho cuidado, porque hay gente que, que nomás hizo negocio de eso. Hasta el grado de que, yo llegué a ver la noticia de que juntaron a un grupo grande de personas para llevárselo supuestamente a Canadá. Les, les pidieron pocos requisitos, pero sí les pidieron feria, como 20 mil pesos a cada mono. Los reunieron en, en el peor barrio de Monterrey y nunca fueron por ellos. Ahí los dejaron varados. Imagínate nomás. Y entonces, este, gran parte de la culpa de crear esas grandes expectativas fueron esos defraudadores porque les contaron eh, que Canadá es un país hermoso. Eh, de, déjate cuento, de, de hecho, de los que me defraudaron. Sí. Entrabas a una oficina y había un, un póster impresionante de Vancouver. Este, pues ya te imaginas, las montañas, los ríos, los edificios bonitos, etcétera. Entonces pues llegas y dices, wow, impresionante, no, yo quiero irme a vivir ahí, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya te están este, trabajando, te están lavando el cerebro. Luego tenían el mapa de Canadá enorme, la bandera que tienes atrás de ti. No, no, no, montaron un show impresionante y ya nos dijeron, no, oh, mira, aquí está Toronto, aquí está Vancouver, aquí está Winnipeg, aquí está Calgary, etcétera. Y yo, ¡órale, qué padre! Y no nomás era yo, éramos varios que fuimos y estábamos así con los ojos así como que brillosos, ¿verdad? De que, no manches, es increíble. Y dice no, ustedes ya están del otro lado, nomás llenen la solicitud con la experiencia que ustedes se van a ir porque se van a ir, y no, hombre. Pero también fui a otras agencias que sí fue verdad, sí fue verdad que, que sí estaban reclutando pero... ¿Y cómo, se, cómo sabes que es verdad o que es mentira? Porque esas agencias normalmente no te cobran. Quienes les pagan a ellos son los reclutadores. Ellos no les cobran a los candidatos. Ese es un buen punto a, a tomar en cuenta. Eh, según eso, no está prohibido que cobren, pero sí puedes empezar a sospechar de que es un fraude porque cobran. Entonces, este, es recomendable que, pues, que el reclutador o la, esas agencias no te cobren. Porque ahí, pues, si sabes qué onda, esto parece verídico, porque no te están pidiendo un quinto. Y había otras agencias aquí en Guadalajara, ahí por el centro, ya no existe, este que sí te cobraban, pero te cobraban cuando llegabas a Canadá. Pero tenías que pagarles como eh, 20 mil pesos, ¿lo puedes creer? Pero sí era verdad, sí te, sí te, ir, sí te llevaban a Canadá, sí, sí, sí tenían ese contacto con reclutadores, pero 20 mil pesos, imagínate. Y lo peor, que a veces eran contratos de seis meses, permisos de trabajo de seis meses. Imagínate, pagar tu deuda de 20 mil pesos, pues, ¿qué, ¿qué alcanzas a juntar en seis meses? Entonces, sí se dio mucho de eso. Pero bueno, gran parte de esas expectativas es por esas agencias que les decían Maravillas de Canadá, que es un gran país, lo es, pero tampoco no es tanto como lo... lo lo, lo dibujaban, el, el león no es como lo pintan, vamos. Entonces, gran parte a tu, a tu pregunta se debe a eso, a que mucha gente genera eso. Otra, otra razón por la cual este, creo que se genera muchas expectativas por los que ya están allá. Uh -huh. Y también muchos mexicanos que viven a Estados Unidos lo, lo dicen, este llaman a sus familiares, etcétera, oye, ¿cómo te está yendo? Oh, muy bien, de maravilla, para, para que no se preocupen, pero realmente les está yendo de la patada. Est están ganando poquito, sí. no les están pagando lo que deben, los amenazan que los van a de deportar si, eh, si no aceptan el salario que les están dando, etcétera. No, no, no, terrible. Yo tuve una experiencia cuando estuve en Estados Unidos en el 2000, 2001. Pues que, pues sí entré con mi visa y todo, pero estaba buscando chamba y me decía un chino de unas donas, no, yo sí te pago, el salario mínimo en aquella época era de 7.45. Eh, me decía, no, sí, sí te pago, pero te pago cuatro <risa> dólares. No, pues hay muchos abusivos, pues. Entonces, para evitar que las personas, eh, tus familiares se preocuparan porque... Pues cómo te está yendo, pues decía no me está yendo de maravilla, etcétera. Entonces se generan muchas expectativas, pero la realidad es otra, es completamente diferente. Y Lo que es... pasa Dani es de que mira eh, el tema del, del fraude siempre ha, ha existido y va a seguir existiendo y, y este, aquí ya depende depende mucho de la de, de nosotros porque desafortunadamente um, casi siempre le vamos a hacer más caso a, a cuando nos dicen lo que queremos escuchar y qué queremos escuchar de que nos van a dar todo y haciendo un mínimo esfuerzo o pagando cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, tú, tú sabes que no es así. este, um, De hecho, este, también uno tiene que tener en cuenta que, que lo que es Estados Unidos y Canadá, eh, los trabajos, aunque son, sean contratos y permisos, uh, sean contratos fijos y, y lo que tú quieras por un año dos años, al mismo tiempo también son temporales porque trabajan por season, lo que es este. Por temporadas. El calor, ¿va? Ah, en sí. tiempo de frío, si tú vas a trabajar a la, a la a jardinería cortando árboles y lo que tú quieras, vas a tener meses, cuatro, cinco, seis meses bien, bien lentos porque es cuando está el frío y la nieve. Cuando estás y te vas a trabajar a la construcción, pasa lo mismo, porque la nieve, la nieve y el frío no te deja trabajar. ¿Es cierto o no es cierto eso, Dan? Depende. Depende qué industria. Sí, por ejemplo, la jardinería se acaba en invierno, pero hay, hay compañías que ya están preparados para eso. Por sí. ejemplo, eh, las mismas compañías de jardinería, por ejemplo, en Toronto, en invierno sacan las, la otra maquinaria para mover la nieve. Entonces se convierte sí, sí, sí. la empresa a, a limpieza de nieve. Yo conocí a varios países allá que estaban haciendo eso, remover la nieve, pero yo no los recomiendo eso. Si se quieren aventar el tiro adelante, pero yo no lo recomiendo. Porque si cae una nevada muy fuerte, tienen que quitar la nieve toda la noche, toda la noche y parte del día. A las 6 de la mañana ya no tiene que haber nieve en las avenidas de Toronto, ni en las calles, nada de nieve. Y a veces trabajaban hasta 36 horas seguidas. Y, y me contaban que iba un, un grupo de personas en una camioneta, el que él iba manejando, que tiene como una de esas palas adelante que van removiendo la nieve de la calle, otro grupo atrás con, este, con palas moviéndole el exceso a las banquetas y otro grupo sí. atrás aventando la sal. Y así por 36 horas. Bueno, sí se turnaban para descansar, pero los que descansaban durmiendo dos horas en la camioneta, en el área del copiloto. Ya, sigo yo y sigo yo. No, es terrible. No creo que ganan tanto, ¿eh? les pagan como $24 la hora. O sea, sí está más o menos, pero tampoco es la octava maravilla. Y para lo que hacen. Y si no estás acostumbrado a 25, 28, 32 grados bajo cero, híjole, está tremendo. T tremendo. No, de hecho, no podrías ni siquiera dormir, eh, digo, arriba de, de tu carro con esas temperaturas. Bueno, sí, tienen calefacción, pero aún así. Ah, con es, calefacción sí, ¿verdad? Aún así está tremendo trabajar más de 8 horas a 28 grados bajo cero, 32 bajo cero. Uh -huh. Pero bueno, es. Esa chamba sí es fácil de conseguirla, pero está complicado trabajarla. Yo, yo, sinceramente, no la recomiendo. No la recomiendo. Oye, ¿y qué otra, qué otra falsa? Bueno, eh, realmente ya nos hablaste de las agencias reclutadoras que pues eran fraude y este... Y de hecho, van a seguir existiendo, como te digo, mientras uno quiera las cosas fáciles, ¿verdad? Bueno. Ahora lo que están haciendo, ya no están montando oficinas, porque ya el gobierno puso más atención en eso. Sí. Ahora están haciendo páginas de Facebook. <ríe> y, y ahí están defraudando a la gente. También tengan mucho cuidado en redes sociales. ¿eh? Mucho, mucho cuidado. No, porque te la pintan así, trabajo en Canadá, fácil. No es tan fácil como a ellos lo pintan. Entonces tengan mucho cuidado, amigos, de, de los fraudes. Hay muchos canales en YouTube, de hecho, si me está viendo Diego, hola Diego, ¿cómo estás? Es mi amigo. Y él se ha cansado hasta el hartasmo de, de, de denunciar a estas personas. Y lo peor de todos es que ni siquiera están en Canadá, están en República Dominicana, están en El Salvador, están en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, ahí están defraudando desde sus países de origen. Sí, sí, yo he visto esos anuncios, es, tú, Dani, este, de hecho hasta usan videos de, de Diego, este, ah, sí. uh, usan su, mism, su misma imagen para defraudar. Yeah. No, y, y es mi amigo, no, yo sí puede ser que es mi amigo porque yo grabé un video con él <ríe> y tengo fotos con él, pero mucha gente hasta me imagino que hacen el arte del Photoshop, se ponen a un lado de para que se vea creíble. <ríe> Ya sé, famoso el Dieguito. Oye, Dani, ¿cómo ves este, si hay manera de, como por ejemplo, si las personas se esfuerzan, obtienen la oferta de empleo, llegan a Canadá, ¿hay manera de que generen riqueza, de que compren carrazos así como, como en las películas y que se vayan a Vancouver en un en un crucero de esos de 25 mil dólares de puro combustible y todo eso? Tú, ¿Cómo ves si es Canadá para eso? No, ese es otro mito. Canadá no es para hacer dinero, por lo menos al inicio. ¿Por qué? Porque hay que recordarles, amigos, que en Canadá no se ganan dólares americanos, se ganan dólares canadienses. Y para los méxicos el dólar canadiense cuesta 15 pesos aproximadamente. El dólar americano está arriba de 22 pesos. Esta semana lo vi 22, 30, algo así. Entonces, esa diferencia por pues, sí se nota en el país. Todo es un poquito más caro que en Estados Unidos. La electrónica, las computadoras, todo es más caro. Por lo mismo, porque no es dólar americano, es dólar canadiense. Entonces, por eso, eh, sí ganas dólares, pero es, no, no te dejes engañar. De que, ¡ay, gano 24 dólares la hora! Sí, pero son dólares canadienses, son dólares americanos. Y, y para otros amigos de otras partes del mundo... La diferencia entre dólar americano y canadiense son 30 centavos americanos, básicamente. Pues esa diferencia de 30 centavos americanos sí es la diferencia. Sí se siente que no estás ganando tanto dinero. Al principio, obviamente. Si sí pudieras llegar a ganar mucho dinero, pero con el tiempo. Pero si llegas, como yo llegué a una fábrica de manufactura, te van a pagar 14, 15, 16 dólares y es nada más para ti, para, para tu propia supervivencia, no para mantener un familión de ocho miembros, eso es imposible. Uh -huh. Tienes que pagar renta, alimento, este, todos los gastos y pues allá es caro todo. Es más, el celular es carísimo, yo pagaba 50 dólares al mes, imagínense nada más, alrededor de 800 pesos mexicanos para los méxicos. El internet carísimo también. Llegué a pagar 100 dólares de internet al mes. Entonces, así, si le vamos sumando, pues sí se te va acabando. Eh, yo ganaba aproximadamente 2,000 dólares al mes. Entonces, sí se te va acabando. Al, al final, y eso que yo no tengo familia, no tengo hijos, podía ahorrar alrededor de 600 dólares al mes. Pues, está complicado, ¿no? No es para hacer billetes. Sin embargo... Aunque al principio no vas a ganar mucho dinero, sí tienes una mejor calidad de vida, es de seguridad completa. Por ejemplo, yo ahí en Langley, yo podía salir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea en la noche. No había ningún problema. Más bien, yo siento que la gente me tenía más miedo a mí <ríe> que me veían en la calle. Ay, un mexicano, ¿no? Corran de esos carros. <ríe> Es, he escuchado muchas historias del Chapo, eso es otro mito, pero no de nosotros, de ellos. Es al revés. Ellos, al revés. ellos creen que todos trabajamos para el Chapo Guzmán, créemelo, no es mentira. Ah. En el trabajo me dijeron, oye, este, tú trabajabas eh, distribuyendo drogas y me lo, me lo dijo un hindú. Y yo le, yo me enojé y le dije, oye, tú trabajabas este, encantando víboras con tu flauta. Pues hoy es un comentario ofensivo, pues yo también me defendí. Me arriesgué ese comentario racista, pero él también hizo un comentario racista, nos pudieron haber corrido a los dos. Pero nada más quedó entre nosotros dos, pero de haberlo reportado, nos corren a los dos tanto del trabajo como del país. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios. ¿eh? Sobre todo en Canadá, que cuidan mucho la cuestión del racismo. Sí, la igualdad. Uh -huh. ah. Fíjate, precisamente está A ver, dime. Hablando de la igualdad, ahí en el trabajo, este, el país, sobre todo Canadá, impulsa mucho el tema de la igualdad. Y entonces iban a trabajar mucho homosexual, transexual, este, gente discriminada, pues. Pero la empresa lo hacía no tanto porque, ¡ay, qué, qué, qué buen corazón! Qué, qué. No, no, no. Porque el gobierno les da una ayuda fiscal les dan este un beneficio fiscal en, en la cuestión de impuestos por contratar a estas personas. Entonces no crean que a las mm. empresas les importa mucho que la igualdad o que los derechos humanos. No, lo hacen por billete. Aquí lo que importa es el dinero, los números. Y por eso también contratan mucho refugiado y personas como nosotros que, que venimos de otros países porque a ellos les dan ese beneficio, les dan ese beneficio fiscal. De hecho, yo tenía un, compa un compañero, compañera, no sé qué era. De hecho, duré mucho tiempo sin, se, sin descubrir bien cuál era su sexo, porque parecía mujer, pero también parecía hombre. Pero él quería ser, o ella, o él, no sé, tengo sed. <risa> quería ser hombre, pues. Tenía su barbita, pelos en, en las piernas, pero se metía al baño de hombres. Pero tú lo ves y parecía gay, pero no era gay. Y yo nunca supe y, y decía que se llamaba Ryan, etc. Pero usaba brasier, entonces ahí sí me causaba medio conflicto. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Al final descubrí que nació como mujer, pero quiere ser hombre. Y tomaba hormonas y todo. Pero súper, súper a todo dar este Ryan. Súper, súper a todo dar una excelente persona. Pero sí, hay mucho de eso, de, de igualdad de de oportunidades para todos. Allá no hay discriminación de, de si eres gay, si eres latino, si eres moreno, para no decir la otra palabra porque se nos ofenden. <ríe> si eres asiático, allá sí hay mucha este mucha igualdad. igualdad. ¿Qué otra el, ¿qué el, otro el, mitillo la, hay? Promueve la igualdad. Sí. ¿Qué otro mitillo tienes por ahí? Ya hablamos de que Canadá no es para ser barro, pero sí calidad de vida, seguridad en la calle. Entre comillas, ¿eh? Ahorita voy a decir por qué, pero no sé si tienes, quieres agregar algo. No, no, da, de una vez, de una vez, a ver. Eh, eh, ah, bueno, si es seguro. Antes de que se te olvide. Uh -huh. Si es seguro, sin embargo, ahí en el trabajo nos ponían las noticias, había como cuatro o cinco televisiones. En el área de comida, para echarnos nuestro coffee break, nuestros tiempos de almuerzo en la fábrica. Cada dos horas te dan un break. Es por ley, sobre todo en fábricas. Y entonces, este, pues ahí veía las noticias de lo de la acontecer en Canadá. Y ahí descubrí la verdad, la realidad. Porque esas cosas no nos damos cuenta en México, solamente son cosas que pasan en Canadá, para el, para el mercado local. Y una vez vi... A, que estaban en, la, en el noticiero en vivo, una misa. Estaban, estaban transmitiendo una misa y, y había una caja de muertos. Y yo me, yo me quedé aquí, ¿qué pasó? Y a les pregunté a unas canadienses, unas buenas, unas señoras. Oye, ¿qué pasó? Aquí? No, pues es que están velando el, el niño. ¿Cuál niño? Ah, déjate, cuento. Es que había un niño que... Promesa de, del hockey de la NHL, que, que en su liga infantil, este, en Vancouver, tenía récords, etc. Era un talentazo, pero que hubo una balacera ahí en Surrey, <ríe> el conocidísimo Surrey. Entonces, que en fuego cruzado lo mataron. No sé si fue en Surrey o la ciudad que está a un ladito, pero fue en Surrey. Y estaban súper, súper molestos las canadienses muy molestos porque posee un jovencito de 3, 14 años que, que murió por fuego, fuego cruzado por problemas de que se estaban peleando la plaza algunos hindúes y filipinos. Entonces allá también se cuecen las hadas, no nomás aquí en México, también allá se pelean las plazas por la venta de drogas y de armas, que es menos que aquí, pero también allá hay ese tipo de problemas. Solo que allá pasa una, dos, tres veces al año. Ese tipo de problemas aquí en México pasa cada 15 minutos, desafortunadamente. <risa> ¿15 minutos? No, sí, bueno, sobre todo estados como Tamaulipas, los estados fronterizos, pasa constantemente, desafortunadamente. Así es. Oye, ¿y qué tan cierto es el mito, Dani, de que muchas personas llegan y pueden arreglar la residencia Permanente con el tiempo. Ok, se te cortó, pero te lo repito. El mito sobre que si llegas a Canadá y en dos años te llega tu residencia permanente. Ese mito ha rodado por décadas. Por décadas. Hasta yo me lo creí. Dice, no, yo en dos años tengo mi residencia. así como no ve dónde estoy. <risa> <risa> Esa es la prueba de que es un mito. Lo que pasa es que sí hay personas que pueden arreglar su residencia, inclusive al año, pero si cumples los requisitos. Hay personas que con dos años este, también este, arreglan su residencia, pero siempre depende de si tienes los requisitos y si los cumples. En mi caso, que yo trabajé más de dos años y medio en esa fábrica, no cumplía los requisitos porque mi trabajo era categoría C eh, en la tabla del NOC, que uh -huh. es el National Occupation, Occupation Class. Y, y mi, tipo, eh, mi título de trabajo era un trabajo semi-calificado, no alcanzaba a la categoría B. Entonces, como era un trabajo semi-calificado, no calificaba eh, Express Entry para ningún programa. Creo que sí calificaría para el rural norte, pero aquí está como que congelado por temas de COVID, no no le han dado mucho avance. Pero para los demás programas, en clasificación C, no. Lo cual a mí me parece muy injusto que no nos den la posibilidad los de clasificación C o clasificación D, los que trabajan en las granjas o en la limpieza o en el campo también, en la agricultura. También contribuyen para la economía canadiense. Hace algunos meses... Subió un video o una transmisión que ya Justin intrudo, por fin había reconocido el arduo trabajo de los trabajadores del campo, porque gracias a eso la gente come así de fácil sí. uh -huh. y que va a, a hablar o, o que iba a dar su, sus esfuerzos para que haya una legislación, pero eso va a tardar. Sin embargo, la gente de Fraudora ya se la lo sabe, los de Facebook, no, que ya están dando residencia gracias a Racy Trudeau, gracias al COVID, porque dos trabajadores agrícolas murieron de COVID y que ya están dando la residencia para los que trabajan en, en el campo. Tranquilos, tranquilos. Este No es así. Simplemente dio su opinión. Como le pueden hacer caso en, su, en el Senado, no sé cómo le llaman allá. Como puede que no, allá es muy democrático el asunto. Él dio su opinión y qué bueno que el primer ministro ya, ya empiece a reconocerlos. Pero eso no significa que ya residencia para todos. ¿Ves cómo un mito se hace tan grande? Y sobre todo en redes sociales. Pero sí, tienes que cumplir con los requisitos del Express entry De hecho hay una herramienta ahí, el CRM, ¿cómo se llama? Eh, bueno, es una herramienta que te evalúa, tú tienes que contestar a un, un formulario. Y ahí te dicen si calificas si no, o no calificas, cuántos puntos tienes. Y ahí es por competencia, porque hay unos perfiles que tienen 700, 800 puntos. Yo nada más tenía como 250 puntos, pues, ¿cómo voy a competirles con los super profesionistas, con los que tienen muchísima experiencia eh, como trabajo calificado? Entonces, obviamente, Canadá le va a dar más prioridad a ellos que, que a los que tenemos menos... Este, Menos puntuaje. Pero sí, no es por tiempo. ¿sí? Esa es la prueba de que no, no te llega la residencia. Sí, al contrario, tú tienes que aplicar. No, no más de que automáticamente ya te llega la invitación. No, tienes que aplicar. Pero sí es importante que eh, tengas una oferta laboral. La oferta laboral ayuda muchísimo. Si tienes una oferta laboral para, para un trabajo calificado, casi casi tienes un gran porcentaje, siempre y cuando sea calificado. Por ejemplo, eh, tenía una eh, consultor de migración, no, no sé, no, no son abogados, son consultores, sacan su licencia para ser consultores de migración allá en Vancouver, y me dijo, oye, ¿te dedicas al cine o haces efectos especiales? No, ¿por qué? Haz que tenía un cliente del DF que estudió esos efectos especiales, y ya trabajaba en productoras de cine allá en el DF, y aplicó, y yo le ayudé a aplicar, y que en, en, en un mes le llegó la invitación provincial para que, porque en Vancouver hay mucho de eso de cine, y firman bastante. En un mes le llegó una invitación provincial para obtener su residencia. Entonces, para, para depende de la provincia, depende de la ciudad, este, sí. Si tu, si tu trabajo está en demanda, la invitación te va a llegar rapidísimo y más si domines el inglés, uh -huh. si tienes un alto puntuaje en el inglés. Oye, Dani, y, y por ejemplo, tú has visto que la, la, la gente, yo veo que pregunta mucho por Vancouver y por Toronto, o sea, como que la gente nada más está enfocada en esas dos, dos uh, ciudades, porque son ciudades ¿verdad? de las provincias de British Columbia y Ontario. Sí. Este, uh, pues, ¿qué nos puedes contar de, de pues, esas diferencias? Porque tú hiciste algunos, algunos videos muy interesantes de cuando te moviste de, de Vancouver, de British Columbia a, a Ontario, ¿eh? Y por ahí nos mencionaste una experiencia de Scarrow, algo así, una. <risa> Yo sé que no te quieres acordar, pero, pero es que son, es un tema y. Situaciones en las cuales las personas que verdaderamente quieren irse, se van a enfrentar, ¿verdad? A ver, a ver este, échale por ahí, échale, échale. Abriste una herida. Esas cosas ya no se cuentan, ¿no? estoy tratando de superarlo. Todavía tengo secuelas. Ne necesitaste terapia. No, sí, no, hombre, fue tremendo, fue tremendo. Pues sí, hay muchas diferencias, muchas, muchas diferencias. Vancouver es montañas, ríos, lagos, la naturaleza al máximo. Es, o sea, la postal de Canadá es British Columbia. Cuando van a hablar de Canadá, hablan de British Columbia. Uh -huh. Todo lo contrario, en Ontario no hay montaña, es todo plano. Sí había unas montañas, pero son de serbes, son de cerros. Son los Blue Mountains, que están como a tres horas de Toronto, al norte, a un lado de, de un lago. que es el lago? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se dice? El lago? Hay muchos lagos, ¿no? Sí, allá está plagado de lagos. El lago Ontario está enfrente de Toronto. Y está, pues, ya pegadito a todos los grandes lagos de Norteamérica: los de Chicago, los de los de Milwaukee, etcétera. El Lago Urón, el Lago Superior, todos sus lagos impresionantes. Y, y ese cerro es este, lo, lo que más hay allá de turismo en Toronto, pero son cerros, prácticamente son cerros, no son montañas. Pero, uy, no, este, vamos a Blue Mountain, cuando voy, no, qué, qué decepción. Está más <risa> grande el cerro del, del pueblo de mi papá, del Teu Zacatecas. <risa> sí. Ah, se llama el lago Hurón, sí. Sí, yo fui al lago Hurón, ahí a las montañas, a las montañas, a los cerros de, de Blue Mountain. Pero tuve la oportunidad de conocer Ontario rural. Eso, eso sí, sí tuve la oportunidad de conocer por allá. Oye, Ottawa conoces? No, no, no. Estaba bien cerca, estaba a dos horas de Toronto. Y el, y el Toronto rural... Sí vi que siembran mucho trigo porque como es muy plano. Sí vi que tienen granjas de todo tipo de verduras, muchos mucho ganado, caballos. Entonces sí vi mucho eso en Ontario. Pero también dicen que la provincia que está a un lado, ¿cómo se llama? Donde está Manitoba, sí. Manitoba. Manitoba es también otra de las provincias donde más eh, hay de ganadería, sí. en el campo, etcétera. Pero sí, cambia el paisaje de plano a ganadería, a, a trigo, a maíz, a montaña, a pinos, lagos, ríos, etc. Sí, sí, esa es una gran diferencia en cuestión de naturaleza. Oye, Dani, yo no sabía que mucha, sí, yo no sabía que mucha a, a ganadería, madera, todo lo que produce Canadá, a gran parte lo, lo importa, bueno, lo exporta para Estados Unidos. Yo no sabía eso de que pasan los trenes llenos de, de materia prima, ¿verdad? que le llaman materia prima. Sí, de hecho, cuando recién llegué a, a Langley, eh, nos hospedé en un hotel muy barato. Pero, <risa> ya, sé, paso. pero ya sé por qué, porque hemos hospedado, No, porque era barato. Porque estaba a un lado de las 10 del tren, entonces pasaba cada dos horas y sembraba el hotel. Imagínate, pues, qué dormir ahí. Por eso era barato. Y entonces yo le pregunté al recepcionista, y ¿por qué pasa el tren cada dos horas? Ah, lo que pasa es que ese tren viene desde, desde Yukon y trae mucho, este, mucho, ¿cómo se Carbón. Y ese se, se va para venderse a Estados Unidos. A, no sé qué uso le den el carbón, supongo que para la, generar electricidad. Y también hubo una polémica porque iban a construir un viaducto de gas de, de Calgary hasta Estados Unidos. Porque la provincia de Alberta produce mucho petróleo y gas. Y la gente estaba en contra porque iba a salir un dineral construir ese viaducto. Y decían los mismos canadienses, este, ¿por qué esa necesidad de venderle a Estados Unidos cuando podemos venderle petróleo y gas a otros países? ¿Por qué Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos? Y, y eso, aparte va a haber un daño ecológico, van a destruir un montón de, de árboles, de parte de, de bosques, porque es muy bonito lo que es parte de lo que es Alberta, y Ustedes Colombia, está lleno de, de, de bosques. Pero, pues, como todos los países, después sin las habas, pues ahí hubo mano negra, hubo arreglos oscurito y pues les valió madre, y... Firmaron el acuerdo y ese ducto se va a construir sí o sí. Y se acabó, acabó la de contar. Uh -huh. Otra cosa que también eh, estaban enojados la gente de Ontario. Eh, en la provincia construyeron unos eh, generadores de luz eh, con, de hélices, eh, energía eólica. eólica. Pero que la electricidad de Ontario es muy cara, entonces de ¿qué sirvió? ah, es que esa electricidad no es para el consumo canadiense, es para venderse a Estados Unidos. Y, y pues te digo, o sea, no nomás México, es todo Estados Unidos, también este, Canadá le vende mucho a Estados Unidos, madera, petróleo, etc. Siempre quieren quedar bien con los yanquis. yanquis ¿eh? Oye, Dani, nosotros aquí en el supermercado, uh, ahí hay, hay está, o sea, tú... Tú entras a un supermercado aquí y está exageradamente surtido, o sea, una cantidad que. Y hay productos de Venezuela, Colombia, Perú, México, hay las marcas de la costeña y otras marcas mexicanas y hay las marcas canadienses. Sí. Entonces, en el pescado, Dani, fíjate que vi algo, algo muy curioso: de que hay salmón, salmón eh, de granja, salmón del Atlántico salmón de Alaska y salmón de Canadá. Entonces, el más, el más costoso es el salmón de Canadá. Eh, está como la libra como en 16 dólares, un, un más o menos. Entonces, resulta que de los amigos que tengo en Canadá, les digo, oye, este, el salmón, ¿en qué precio está allá? Y está todavía más caro allá. Y yo les digo, es que no, es, no, es, no tiene sentido que, que ustedes nos estén mandando el salmón y ustedes lo paguen a 20 dólares, 25 dólares la, la libra. Y dice, no, pues es que todo se va para Estados Unidos. Fíjate. Sí. No, y otra, yo tenía un amigo que vivía en, en Yukon. En, ¿Cómo se llama? Yellow, Yellow Night. Es la uh -huh. capital de Yukon. Que ya no es provincia, es territorio. Está a un lado de Alaska. Y él me decía que él pagaba una licencia como de... 70, 80 dólares y él se iba a pescar salmón y sacaba así de enormes, no se lo acababa, hasta vendían. Y es buen negocio sacar tu licencia para pescar tu propio salmón. Sí. Y, y allá se iban a los ríos y ni siquiera los pescan porque son muy grandes, son como redes. Oye, Dani, pues muy interesante el tema del salmón. Este, honestamente, ya me dio hambre y precisamente <risa> es lo que me voy a echar es un salmón. Este de, de, de Alaska, de Alaska. Este. Pues o sea, con... a mí, a mí, aquí me conformo con un guachinango. Aquí no lo conocemos porque aquí nada más hayas <risa> el tilapia, otro pescado bien feo, quién sacó el será, y el, el salmón, y ya. No, no andamos. Yo, yo sé que, que los peruanos de repente mencionan que tienen. 2,000 tipos de papas y el ají y un montón de cosas que yo no, nunca, no he conocido, ¿verdad? Sí. Este, Oye, Dani, pues ahorita eres de los más envidiados, la verdad, Dani, porque pues de repente en el Instagram pones pones unos tacos que, que sabemos... Eh, solamente hay aquí. <risa> oye, cualquiera que los está viendo de, de fuera, yo creo que pagaría unos 100 dólares por unos tacos de esos callejeros de... no. De, con y perro deja... incluido y todo, de esos que estás pateando, ¿verdad? De esos perros que se tardan. <risa> Oye, Pero... ¿no ves no ves mucho esos casos ahí de, de, del perro callejero? O, o, sí, o... claro. ¿Sí? Ah, Pero ¿sabes sí. qué? Antes de irme a Canadá, sí. cuando yo iba a las taquerías, había mucho perro, ¿ya no? <risa> ¿Ya se los comieron o qué? <risa> ¿No estará como en China, que se los estaban comiendo? Sí, ya no hay perro callejero casi. Algo pasó. Sí, oye, Otra, bueno, otra ver, cosa que ver, me dijeron también, sí. pero no, no, no, no tengo forma de comprobarlo, pero sí, sí lo creo. Que los mejores tacos al pastor están en la Ciudad de México. Que yo no los he probado bien, bien, cómo realmente son. Porque los que venden aquí en Guadalajara son gente que, la mayoría de los taqueros de Guadalajara son de Arandas o de los Altos de Jalisco. Pero yo nunca he probado bien a qué saben unos buenos tacos al pastor. Y para eso hay que ir al DF, a, a, al Zócalo, que ahí están los mejores. O, o no sé, desconozco allá, de allá yo. Nomás fui una vez al DF y fue de niño. Pero dicen que los mejores tacos al pastor están en el DF. Sí, cada región tiene su, su platillo fuerte. ¿Ustedes ahí, tú Dani, ¿qué es, qué es el platillo? O sea, ¿con pozole o qué es? No, aquí tenemos cinco locales. O sea cinco platillos locales. Okay. Pero dos no se puede considerar platillos, pero son como postres. Pero bueno, la famosísima tortogada, esa no la vas a encontrar más que en Guadalajara por el virote. Lo han intentado hacer en, en otras ciudades, pero no. Que, creo que tiene que ver con la altura. Por eso no se puede hacer virote salado. Tiene que ser virote salado, si no no sirve. Eh, esa es una, la birria. También la birria de, aquí de Guadalajara es buenísima. Lo que es las carnes en su jugo, ni se diga. Sí, ¿no? Y luego lo que es el tejuino. Muchos les da la risa ese nombre, el tejuino. Nunca lo había escuchado, ¿qué es? <risa> es como una nieve, pero hecha de masa, exquisita, con limón. Mm, lo mejor. Parece apodo. Sí, el tejuino. Y... La jericaya, que es como un flan, pero no es flan. Es muy local de aquí, Guadalajara. Wow. Pero sí son Oye. nuestras cinco. Y todas Mira. las demás comidas, el pozole, sí. la, el, el este, pero ya eso es nacional, ¿no? No es de una sola región. Que el mole, ahora dicen que para el mole, Oaxaca, o también Puebla. Oye, aquí yo he conocido a varias personas que abren restaurantes y le ponen el nombre Arandas. Sí. Y pues, quieren, quieren, quieren, pero yo sé que, que no, ¿verdad? De, o sea, el sabor nunca. Y venden tacos de, de carne, de pastor, pero pues, o sea, no, no le llegan. Y hay una, un, una, una familia que llegó y abrió un, un, un, este, un restaurante de carnitas. Y, y todo lo que estás diciendo de tortas ahogadas y un, una, unos nombres medio que no son conocidos aquí y pues le fue mal porque nadie conocía esa comida y aparte una vez me comí una torta ahogada de ahí bien picosa, bien picosa. No, no la aguanté. Son picosas, ¿verdad? La puedes pedir con o sin chile. Sí. Este, es que, y es carne de cerdo, ¿verdad? sí Sí, carne de puerco o cerdo. Y, bueno, y luego también, yo una vez, cuando yo estaba en, en Los Ángeles, California, yo ten, tenía familia que vive en la ciudad de Ontario, California, <ríe> Ontario, que no era Ontario, California, y ahí fui a un restaurante de tortas ahogadas Guadalajara, así le pusieron. Y, y los botes de basura de ese ayuntamiento de Guadalajara, ¡Ay! <ríe> Y estaba el periódico, el informador. ¡Órale, qué interesante! Me hacen sentir como en casa. Pero qué decepción de tortas. Porque como no hay virotes al lado, te lo sirvieron en ese de pan francés. Sí. No, no, no porquería. No, y la carne, Dani, ya está bien, re, bien congelada. Ya sabe, no sabe nada la carne. Está feísima la carne. No, imagínate, aquí hay tortas ahogadas. Ya les voy a, a despertar el apellido, el, apellido, el apetito que las carnitas las hacen en, ahí mismo. Ahí está el caso de la entrada. <ríe> si algún día vienen a Guadalajara, sí. vayan a las tortas las famosas. Esas son las que yo se les recomiendo. Y hay muchas, muchas, pero las famosas son las famosas. <ríe> Porque ahí las carnitas te las hacen ahí mismo. Ya, ya y sobre el mito de la comida. Eh, bueno, no es mito. Pero desafortunadamente en Canadá la comida es tan mala, tan mala que es lo que más extrañas de tu país de origen, de donde vengas. Cualquier comida, inclusive no, Canadá no tiene gastronomía. Yo no le conozco un platillo canadiense. Dicen que lo más canadiense son unas papas fritas con una salsita, creo que le llaman, no me acuerdo cómo se llama, pero es lo más canadiense que tiene niños sándwiches y ya, acababa de contar. Pero sí, su comida es insípida, no tiene sabor. Hasta la, los mismos canadienses se quejan de su propia comida. Entonces, este, si, uh, si estás en Canadá más de un año o dos, cuando regresas a tu país de origen, bajándote del avión, casi casi vas a los tacos. El que está ahí, los primeros que te encuentres. Porque la comida canadiense es malísima y cara. Muy mala y muy cara. De hecho... Y una vez fui a, una, a un sushi y, y llevé para mis roommates. Tenía un roommate de, de Japón, de Osaka. Y dice, oh, este sushi es lo mejor que he probado en Canadá. Y él probó uno. Y, bueno, pues para él, el sushi de Japón, de Osaka, pues es nada que ver con el que se vende en otros países. Y yo no te puedo decir si es bueno o malo porque nunca he ido a Japón, no he probado el sushi japonés. Pero sí, cualquier comida del extranjero que se venda en otros países, nunca te va a saber igual. Nunca. Bueno, continuamos. ¿En qué nos quedamos? En la, en la comida. Ah, la comida que canadiense es muy mala. Muy, muy, muy mala. Pero sí, lo, uh, la, lo mejorcito de allá, para mí, eran las hamburguesas AW. Sí, tienen buen sabor. Y... Y ya, <risa> acabo la de ¿Cuál ¿Cuáles hamburguesas también? Hamburguesas AW. Oh. Y está interesante el menú porque decía la hamburguesa mamá, la, hamburg la hamburguesa papá, uh -huh. la hamburguesa pri del primo, de la prima, bueno, todo en inglés, la, o la team burger, era mi favorita. Pero sí, prepárate para gastar de 12 a 15 dólares el combo. Oye, pero si es carne de, de que todavía la puedes uh, saborear como carne o es de esa carne empacada de congelada. Ah, va a ser de las congeladas. Pero me parece, se decía su publicidad que las carnes son canadienses. Eso decía. Tus sí. verduras y su carne es canadiense. Desafortunadamente esa compañía como Tim Hortons y todo lo que había canadiense ya no es canadiense, ya las compraron los gringos. ¿Quién lo compró? Los Estados Unidos. Oh. Ya no es canadiense, ya es gringo. Sí, Team pues Hortons. se van abriendo y lo va, digo, ya se van cambiando de dueños todo. Me, me, me decía que hay Tim Hortons en la Ciudad de México. Aquí en Guadalajara no hay. Pero en Ciudad de México ya hay Tim Hortons. Y Tim Hortons es lo más barato que hay en Canadá, en café. Y de ahí le sigue Starbucks. Sí. Black Coffee es otra de las grandes de allá. Pero fíjate, Dani, que también venden como unos en Tim Hortons, unos como, como comida, como unos uh, como para merienda, ¿verdad? Sí, unos baguettes, pero no. Una... Sí, pero digo, si quieres comer ahí, igual te vas a gastar, eh, porque no te llena, pues es algo bien chiquito. Te, te, te, te echas otros 10, 12 dólares y, y, y no, ¿ah? Imagínate, una vez pedí un, un baguette de, que le pusieron verdura, este, cebolla, jitomate, lechuga. Y yo pedí el, el baguette que tenía tocino. Eran dos tiritas de tocino nada más. Y me, me lo cobraron en 7 dólares. No el, to el, ¿El tocino en 7 dólares? ¿O todo eh, el baguette? El baguette, el baguette. Okay. Sí, no. Mi recomendación... Es este tú cocinarte allá, porque si sí es muy cara la comida y no vale la pena, es mala. Es muy mala. De hecho, yo en Navidad, yo nunca había hecho este eh, guacamole. Uh -huh. Y vi videos en YouTube, cómo se hace. Y invitar a unos, a unos, a unos gringos de, de desearlo. ¿Probaron mi guacamole? No, hombre, no. Fascinados con mi guacamole. Y pues se lo dejé picosito rico, con como debe ser el guacamole. Con su cebollita picada, con su jitomate. ¡Ay, ya te antojé! ¿eh? <risa> y si conseguiste aguacate, se consigue fácilmente. Ah, sí, el aguacate. Es... Ah, eso me dio mucha risa en Canadá. Yo ya, <risa> yo ya lo había visto en Lore de Mola, antes de irme a Canadá, en 2017. Que en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia se estaban cortando porque no sabían cómo cortar el, el aguacate entonces debido a eso les ponían a las bolsas de aguacates una tirita con instrucciones de cómo cortar el aguacate ¿lo Bien. puedes creer? no, y lo más chistoso que dicen las instrucciones que la semilla, el CID no se come y la pues, cáscara tampoco pues, ¿Cree que haya gente que se lo haya intentado comer? <risa> y que sí, reportaban en Inglaterra gente que se cortaba tratando de cortar un aguacate. Y yo, no puede ser, gente, bueno, no, no saben, pues. Oye, ¿pero cómo ves el aguacate? sí ¿Sí es buena calidad? Es el mismo del de, de Michoacán, es el mismo agu aguacate. Porque aquí nos llega un aguacate que, que vale menos de 70 centavos, un, uno, uno. Y están ah, muy feos, están muy feos. Y el bueno vale casi dos dólares, un, un aguacate. No, allá yo me encontraba en Walmart bolsas de aguacate, cuatro aguacates por cinco dólares. Está bien. Pero dólar canadiense, son como 45 pesos mexicanos. Pero si era un aguacate, digo, que mexicano, ¿verdad? Sí, Porque sí. son mexicanos. Sí, porque decía ahí, made in Michoacán. Sí. Sí, sí, son, sí me acuerdo. Oye, una, una hamburguesa ahí, Dani, hablando de hamburguesas, ¿en cuánto la consigues ahí en Guadalajara? Fíjate que subió mucho, ¿eh? La inflación en México se fue por los cielos estos últimos uh -huh. tres años. Yo antes de irme, en el 2017 me costaba una hamburguesa entre 30 y 40 pesos. Y, wow. ya me, y me parecía cara, ¿eh? Sí, sí. Ahorita están 70, 80 pesos. Sí. ¡Hombre! Sí, aquí México, en todo México, ¿eh? En los últimos tres años la, la inflación se fue, pero por los cielos. Oye, Dani, pero una hamburguesa de verdad, porque de McDonald's no, ¿verdad? Ah, no, no, hamburguesa artesanal. Sí, o sea... De, de mexicana, por así decirle, de decirlo. Pero ¿sabes qué se puso de moda aquí en Guadalajara? No sé si te lo hayan platicado. No, a ver. Bueno, hubo una temporadita que se puso de moda las carreras de, de chef. Había muchas escuelas de chef. Sí. Y se puso de moda que todos estaban estudiando para ser chef. Porque en un año ya eras chef profesional, y eras un, la licenciatura de chef pues muchos de esos chefs no no no pudieron trabajar en restaurantes gourmet, aparte de que el gourmet de aquí en México no funciona, pues se ocupa el billete, ¿no? Entonces esos chefs tenían que trabajar en algún lugar porque no estudiaron sí. más para tener ahí de adorno el título. Entonces están yendo a fondos, restaurantes pequeños y aunque sea garnacha la están haciendo gourmet. Entonces aquí empiezas a encontrar mucha hamburguesa gourmet bien, ¿no? Pero sí elevó mucho el precio la hamburguesa gourmet. 70, 80, 90 pesos. Hay, hay un lugar que aquí le llaman el Palacio de la Hamburguesa. Imagínate, con el puro nombre ya te estoy diciendo todo. Es una hamburguesa como con tres carnes y todas las clases de quesos, etc. Pero sí, se puso de moda el, la, la comida garnacha callejera gourmet, ¿eh? con una buena presentación. Sí, sí pues Es que esos estudiantes o esos chefs, pues quieren poner en práctica sus conocimientos. Uh -huh.